<ríe> Dame un abrazo, dice <ríe> <ríe> Es que esta gente me enerva, tú Ahora soy virtual, ¿no? 222. No no ¿Estamos en ranked o qué? Digo que Venga. Venga, yo voy para allá. Es <ríe> Tú. ¿Qué tengo de sobra? Esto estás arriba, vale. O oh, bunker, búnker, bunker, búnker. Bunker. Recarga esto, ah, ya tenía una. Mira, la escote al principio ya es. A ver qué tal. Ah, quiero esto. All for me. Se marcha. Ay, necesito una mira, tío, para el puto scout. Madre mía, tío. Hoy sí que me quedo flipando, eh, como estaba jugando, tío. En algunos momentos, claro, no siempre. A ver cuántas kills me he hecho hoy, tío, pero. Así unas cuantas, eh. Tira esto, tú. Queda igual. Bueno. Estrellita, dime tú a esta. Ay, me he pasado? ¿Qué pesados entrando en la puta casa que acabo de entrar tú? Yo voy a buscar gente, eh, os aviso. Gente o el chalecardo, tío. O sea, la mira que... perdón otra cosa ya. No nos queda. A ver, tira esto. No pilla eso. La suerte me sonríe. Uh, uh, si sí, no. Sí no. Sí porque hemos ganado una. Sí porque ha sido sin mi main. Acabé con y no porque deberíamos haber ganado muchas más. Pero bueno. Y porque ahora me van a matar. <risa> El pre fire bitch. El pre fire bitch. Ay, que viene tu compa, eh. Ay, que viene tu compa. ¿No? Vale, pues ahí. ¿Quién más? En el del gas? Que venga, que venga. No es tan valiente, eh. Que venga. Mira, no si está ahí. Una, dos, sí. Y... Vale. Sin sale cargo. Toma, ay, no, dos Estoy jodido, eh. Y se ha vuelto a recargar. Así son las cosas. Lo siento. Hay que ser positivo, eh. ¿sí? la positividad. A mí me da igual. Te va a matar, te va a matar Qué suerte has tenido, macho La basura de equipo que tengo no me va a ser positivo en la vida, Sara. Lo siento mucho. Nosotros nos hemos matado, tío. Eh, con chaleco morado, ¿sabes? Atención, tenemos una nueva parca. Estamos todos en el anillo, Bien. Cuidado con la nueva parca. No pongo desprecio de nadie. Si son unos mierdas. Son unos putos mierdas. Que sepan quién es el mejor coño. Ya es hora. Puta basura de equipo, tío. Venga, pilla, píllate mi loot, Tío, píllate mi loot, Va. Tú juegas igual que ellos. Ya, bueno, pero tú no te visas tanto como yo. A ver, tú piensas que cuanto más bueno sea, más me voy a caer en este juego. Eso es así. Y que estoy todo el día jugando con normales, o sea que. en los suyos. Tranquilos, no se retrasará. Aquí hay un pack de supervivencia. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 3. ¿Os vienen? No. Eso es en la jaula, eh. Creo yo. Oh, vaya, oh, allá, para allá. Ah, mira cómo me siguen ahora, como si supiese lo que hago. <risa> Soy Dios para ellos, ¿eh? ¿sabes? Juego roto. Toma. ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Oye, vamos! ¡Ay, oh, madre Esto se creen que están en tanque, tío, me encanta. Uy, casi me subo Que luteas, que luteas, que luteas Que luteas? luteas, tu compa está muerto Que luteas No Vale, vale... Sí, sí, la hostia, coño. No me jodas. Eh, yo cuando me matan me río, pero tampoco le doy la lata a mi equipo. Ya, bueno, pero piensa que es la primera vez que lo hago, eh. Uh, yo cuando me matan me voy. Normalmente no se lo digo, se los he dicho para que hagan algo, básicamente. Recargando. ¿Ves? Y ahora matan. ¿Ves? Nos Antes nos mataban, ahora matan. Ahora de repente matan tú. <risa> la presión es buena, la presión es buena. La presión es buena, tía. Eh, vamos para allá, eh. Vamos para allá, tío. para mejor ya eh cargando escudos vamos vamos están pirados están allí Vámonos por otro lado por ahí vamos vamos no vayas por ahí no vayas por ahí tonto que te van a esperar ¿Qué es hacer caso por Dios? Lanzando electroestrella. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres ganar la partida o qué? Me aburro, voy a mirar por aquí. El anillo no está lejos. Medio minuto. Venga, venga, coño. Ahora el culo. Vamos allí, vamos allí, ¿eh? Aquí me aburro. Voy a ir por aquí. ¡Más rápido! ¡Voy a defender esa área! Eh, no. Yo paso ya a de decirle nada a los randoms. Tú piensas que a mí me dan asco, ¿vale? Tú piensas eso. A mí los randoms me dan asco. Cuanto menos hable con ellos, mejor. ¿Tres drops? ¿Tres? Hay tres drops, chaval. Tenemos que ir a por uno, eh. A ver, no me jodas. Tres putos drops, tú. ¿Qué dices? Vale, primero es para mí. El primero es para el Boston. Aquí hay un botiquín. primero es para el Boston. Hay que subir aquí, eh. Hay que subir aquí ya. Ay. Me van a rusear. Se vino, se vino. Uh. Venga, cubrirme, compañeros. Esto Hay que ir allí, tíos. No me jodáis. Hay que ir allí, tío. Allí hay un enemigo. No te veo los pies, tío. no te veo los pies. Tú también, ¿qué haces mirando? Un minuto más, colega. El anillo está ahí mismo. Ya, tío, no. Ya, cómo se va. Se ha ido a curar algún sitio, tío. Vale, ya te veo. Ya te veo y está arriba, ¿no? Gigi. Oh, tío. ¿Qué hacéis ahí, macho? Que no estamos en ranker, por favor. Cargando los escudos. Oh. Recargando. Hostia puta, hermano! ¿Qué hago, tío? Si soy estoy yo, disparándoles. Es mío, es mío, es mío. Diez segundos hasta que se cierre el anillo. Vamos, Dime que vamos, entro vamos. aquí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Perfecto, perfecto. La puta es que no tengo ángulo, tío. Nada, a ver qué hacéis. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ahora, ahora, ahora. ahora. Vamos, Vamos, vamos, Hay que caer ahí, eh. Venga, venga, venga, venga. ¿No queréis ganar esto? Venga. ¡Ay, no te caigas! Soy, ¿Dónde vas? Hola. Recargando. Derribado. ¡Uh! -huh. Vámonos, vámonos. ¡Ah! Recargando. Cargando escudos. vamos. No lo veo ¿Me has levantado? Un a Necesito Fénix Mierda Nos queda uno, ¿eh? Nos queda puto uno Esto está ganado, ¿eh? ¿Dónde ha ido Hambo, tío? ¿Dónde ha ido? ¿Tú lo has visto? Tiene la altura, me cago en la puta Dios, tío. GG. Baja, baja por mí, baja por mí. Qué hijo de puta eres, tío. GG. ¿Qué hacéis? Un rato pegándome yo, tío. Claro, coño, tío. ¿Tanto os cuesta? Tantos puto cuesta Joder Qué difícil, tío, ¿sabes? Lo dos ahí detrás y yo ahí solo, tío Hago en la puta los campeones de putas ratas, tío bats ¿Yo? Yes Eh, <ríe> hey, abres hecho mataño que todos vosotros juntos, calla puto gilipollas, tío. Bueno, la segunda victoria del día son normales, tío.